Cuenta una leyenda de un hada sobre un dragón al que un caballero de sus encantos salvo. Cuenta una leyenda de un niño que pereció, dicen que estaba solo que su vientre reventó. No se puede escuchar el murmullo del viento como un llanto fantasma. ¿Dónde están las hadas? Cuando llegan las doce, cuando caiga la luna, ¿dónde se meterán? ¿Dónde están las hadas? Cuando llegan las doce Cuenta una leyenda de un siervo que se bebió Una estrella inquieta que en el agua se posó Cuenta una leyenda de una sombra ante sol Que al llegar la mañana poco a poco se esfumó Los trigales aún se puede escuchar, el murmullo del viento con un fantasma. ¿Dónde están las hadas? Cuando llegan las doce, cuando caiga la luna, ¿Dónde se. ¿Dónde se meterán? ¿Dónde se meterán? ¿Dónde se mete?